Hola a todos. Eh, vamos a responder a una pregunta que nos ha hecho Walter, a través de nuestro canal. Eh, que además es una pregunta importante, porque eh, siempre en la medida de que no sea estrictamente necesario, yo os aconsejo que antes de poneros a editar o personalizar eh, un estilo de Mendeley, busquéis desde la pestaña View, eh, citation style, more style, eh, ese estilo que necesitáis porque probablemente eh, pues esté hecho ya, ¿no? Entonces únicamente nos vamos a get more styles, eh, mmm, bueno yo aquí ya lo tengo... Eh, seleccionado, ¿no? pero realmente aquí lo que haríamos eh, sería mm, escribir, en este caso, lo que queremos es un eh, Vancouver, eh, lo que necesita Walter es un Vancouver que utilice eh, un supraíndice ¿no? en la cita. Eh, buscamos eh, por, para, por, lo más sencillo, ¿no? buscamos Vancouver y en este caso, como veis, a partir de aquí vamos encontrando ya las distintas variables de Vancouver que hay ya en Mendeley hechos. Si nos vamos hacia abajo, despacito, ¿eh? normalmente eh, esto está en inglés, podemos ya encontrar un Vancouver Superscript, ¿vale? Que es el, el que usa un, un, super, un índice. ¿Mm? Fijaros que tenemos además eh, dos más, ¿no? Uno que es con, eh, con superíndice, brackets... Bueno, con distintas características y ya nosotros elegimos el que más nos interese. Bueno, lo único que tenemos que hacer ahora ya es, eh, lo instalamos, hacemos clic en Install. Eh, una vez que lo hemos instalado, eh, nos tiene que aparecer ya en esta pestaña primera de instalados. Vamos a verlo si es así. Eh, ahí está. Y ahora ya lo que tenemos que hacerlo es predeterminado. ¿eh? Es decir, para que ya... Nuestro documento aparezca en este estilo Así que lo volvemos a seleccionar Le decimos que utilice este estilo Y le damos a Down ¿Mm? ¿Vale? Eh, aquí aparentemente Bueno, no parece Que, que el estilo sea um, Un supraíndice, ¿no? Eh, pero es cuestión de, de probarlo ¿Mm? eh, Para ello a ver, voy a cerrar, eh, voy a abrir este documento, eh, voy a abrir este documento de Word ¿eh? y, y voy a hacer una, voy a hacer una cita ¿m? en este documento que yo ya tengo hecho. Voy a uh, voy a poner, por, lo, por ejemplo, aquí y me iría a insertar, eh, perdón, a referencias. Y ahora uh, voy, a, y, y voy a usar el Vancouver Superscript porque ahora mismo tengo el, el Sevier Vancouver autor fecha. ¿Veis cómo funciona? Perfectamente. Así que, ¿veis? Aquí está ya eh, la cita en el estilo Vancouver y la bibliografía final ya me aparece también automáticamente. Y veis que pronto lo he hecho. Por lo tanto, eh, pues como ya os he dicho... Eh, siempre eh, acordaros que antes de poneros a, a editar un estilo desde el, el, el, el, el editor de estilos avanzados de, de Mendeley pues siempre buscarlo porque es probable que esté hecha Bueno, ya aprovechamos y dedicamos este tutorial a Walter y os mandamos un saludo desde el CRAI Antonio de Ulloa. Nos vemos